Bienvenidos a Videos Ruggies, esto es el entrevista a la gran banda de Cipelios. Y bueno, la primera pregunta es ¿cuál es vuestra banda catalana ¿Esta? actual favorita? ¿Cuál es la banda que os gusta más? ¿Tiene que ser catalana? Puede ser de Scadi, puede ser de Torre la Vega, no importaría. Catalana, donde bueno, quieras. pues a mí me gusta mucho Lucho Bermúdez ya en paz es un clarinetista colombiano que lo descubrí en ese último viaje con yao a Colombia y desde que lo descubrí a él no hago más que escuchar música tropical yo para mí una de las bandas que más escucho ahora al menos o en los últimos años fue una que, que había un guitarra que era un poco malo pero era Zombie Puyol era, era muy buena. Y la verdad que es de las únicas músicas que me he descargado y me la he instalado en el, en el celular. ¿eh? O sea, la verdad que les animo a todos a que escuchen eso. Y ya no tiene que ser catalana? De donde quieras. Un tilimani de Chile, el boom de los 70. The eh, Specials. Ah, no, no, no. Ah, mío Mateólica de Barcelona. Bueno, continuamos aquí en Vídeos Manguis con esta gran entrevista de Cibelios y, y esta es una pregunta política medio de broma, medio serio es de broma, ¿eh? obviamente. ¿Qué pensáis de que Puigdemont escapara a las Europas y de alguna manera dejara a todos sus amigos con el paripé de la independencia catalana? Puigdemont, torna a casa. <laughs> Yo este creo que Puigdemont en verdad no existe. Entonces, simplemente es como un invento un de Vox para que haya como más unión en, en España, ¿no? Eso, hasta que no vuelva Neburl, esto no se soluciona. ¿En serio? Sin palabras. Yo lo creo. No voy a arreglar nada ahí. Eh. Más bien voy a destruir. Nadie se cree que exista ese señor. ¿no? Yo no lo he visto. ¿Quién dice? Es un holograma una cosa. y eso Lleva peluca. <risa> Bueno, continuamos y bueno quién es Merciadra? Jordi Puyol o una Torre. Pregunta? ¿Es ver, eh, esta gente ya se sabe, o sea están podridos, son ladrones son, son, y son casi hasta terroristas aforados. No, que eh, Jordi Puyol siempre ha sido, bueno, es como, como uno de los inicios de la mafia catalana, ¿no? Entonces parece mentira, pues claro, como se parece tanto ayuda que crea simpatía, ¿no? Pero es, es, es la basura de... ¿no? Es, es, es el cáncer que ha provocado que mucha gente eh, se quede sin trabajo que se queden sin casas que, que se arruinen, ¿no? Entonces, como... Mientras que esos hijos de puta se compran Ferraris se compran casas y tienen una vida increíble eh, lo que hay que hacer es Jordi Puyol cataputa hacia el mar y que desaparezca. Es como creer en el niño dios o Santa Claus. ¿Qué paje tú Si cago en las news, que caigan todas las ¿Desmond Decker o laurel aiken. Esta sí que es jodida, cabrón. Ya. Yo por... Pues, yo me quedaría con laurel. Sí, igual. Pero es difícil de la respuesta. Sí, dame... Pues yo para, para marcar un poco de diferencia, desmondeca. Lo conozco. Yo me quedaría con Laurel. su carrera Lousel. Yo con Laurel y su sonrisa llena de oro. Esta pregunta es para Fry. ¿Qué sentiste en tu primer concierto de retorno con Decibelios después de tantos años que no estabas en un escenario? Eh, fue un, una combinación de. Una combinación. Eh, lo primero que sentí fue miedo y lo segundo fue placer, eh, miedo porque después de 23 años de no cantar tenía miedo de, que no me, de tener voz o tenía miedo de tener miedo escénico eh. y luego en cuanto pise en el escenario en la sala Santana de Bilbao, que fue el primero de la reunión, yo que sé lo que pasó ahí pero Y me sentí de puta madre. Yo estaba como presente eh, es una de estas reuniones que pensabas que nunca iba a pasar, ¿no? Y lo, lo ves al, al... cuando salió este, se salió con un hacha, y ostras, la que se va a liar ahí, dio una gorda. Se fue por Hay una cosa importante, acaba de llegar mi hijada, acaba de llegar mi hijada, eh, Frida. Eh, Frida, aparte de ser mi hijada, es una gran batería mexicana, y soy padrino de ella ya desde hace pasar de tiempo, que, que tuve la gran suerte que su familia le reconoció como padrino, cosa que me hace mucha ilusión. Y nada, me gustaría presentaros la eh, Frida, tiene nueve años, es una gran promesa de batería y hoy va a tocar de nuevo con decibelios un par de temas. Eh, saluda Frida. Bueno pues y quédate al lado de tu padrino, ¿vale? Y bueno, ya, ya acaba la tortura de esta entrevista para Vídeos Manguis. Este canal es un canal en jocoso. Y bueno, ya para acabar, os quería preguntar, ¿qué, ¿qué pensáis de los niveles de contaminación y polución? El hecho de venir aquí a tocar y encontraros con, con esta eucaristía en el cielo, ¿no? Que, hostia, la verdad es que yo que vivo aquí alucino, ¿no? Digo, esto, esto es el infierno, ¿no? Parece como Blade Runner 2049, pero versión en la vida real. ¿Qué pensáis de esa polución, de, yo voy a recordar una frase que me dijo él que era ¿Dónde irá toda esta caca? Bueno, era? Es pues lo primero que me pregunté ¿A dónde va tanta mierda de tanta gente, Hombre, ¿no? cuando, cuando llegas a Los Ángeles parece es que haya como una, una niebla en es como una masa de, de polución que hay encima de estas dos ciudades, ¿no? Y, y se nota, ¿eh? O sea, cuando vienes de fuera notas como la garganta que todo, todo va picando pero, claro, tanta gente, tantos vehículos, y, y en mi mundo. Bueno, está claro de que de los intereses están por encima de, de la madre naturaleza, que, que es la que nos da la vida. Pero bueno, en positivo también decir de que hay, afortunadamente hay movimientos y gente muy joven en Europa en este momento que están, están saliendo a la calle y están, pues bueno, están resistiendo, están intentando que la gente tome conciencia de este gran problema para ver si, si, si se puede frenar un poco estos, estos, estos intereses que lo que hacen es jodir nuestra casa y nuestra tierra entonces yo creo que quiero ser positivo en este sentido de todas maneras cuando la tierra diga basta, pegará un pedo y nos matará a todos como más dinosaurios bueno, ahora, ahora aquí otra pregunta yo creo también bastante loca que es Inés Arrimada, rimada sepa. Yo es que pasó mucho de, de, de... Bueno, ha sido un placer. de pedido Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y hoy, hoy, hoy. Ya pasaron la de cabrones.